chicas, buen gusto de estar otra vez aquí con ustedes en un videito más después de varios tiempo que ya no les había subido algo de blog o así. Eh, hay muchas cosas por contar, pero pues voy a empezar con lo que hice el día de fin de semana este domingo pasado. Eh, me puse, tuve un tiempito libre y me puse a arreglar la jardinera de enfrente de la casa, que estaba bastante fea y bastante eh, olvidada, como pueden ver. Eh, fuimos Aproveché que mi esposo tenía que ir a comprar cosas a Home Pop. y pues me le pegué y le dije, ¿sabes qué? Necesito traer tierra y algunas cosas para arreglar esa jardinera porque... Eh, había plantita, había plantado algunas flores, pero se secaron de que la tierra estaba bastante mala para flores y cosas así. Así que fui a Jondipo, compré de esta marca y me salió súper económica a 3.39 centavos el eh, cada bultito. Compré tres y la esparcí por todo de la jardinera. Compré tres de los pequeños. Y pues aquí comencé a colocarlos en una mitad de la jardinera, otros en la orilla y así para poder empezar como a esparcir toda la tierra en toda la jardinera. Esas plantas que ven ahí ya están. Pero pues son solo plant como arbolitos, arbustitos. Eh, las otras sí dan flores pero como les digo la tierra está bastante compacta, bastante mala. Y pues no florean las plantas así que pues por eso decidí uh, colocarle tierra especial para flores. Para ver si las que ya están dan flores. Y pues me traje también unas florecitas, unas matitas de flores para darle un poco de color a la jardinera. Porque pues si sí se ve bastante así sin color y pues es la entrada de la casa. Empecé a esparcirla por toda la jardinera. Y empecé a acomodar la tierra para poder plantar las plantitas que traje. Y pues aquí empecé a excavar los hoyuelos para poder colocar mis plantitas que traje nuevas. Escarbo bien todo, todo para sacar esa tierra gris que es la compacta y siento que no le sirve de mucho a mis plantas. Y al fondo le coloco un poquito de la tierra que traje de Hondipo, que es especial para flores. O incluso si quieres sembrar vegetales te sirve súper bien también. Coloco un poco, mido que mis plantitas pues queden bien toda cubierta la raíz. Y les coloco también eh, al hoyuelo aparte de la tierra un poquito de agua. Y saco con mucho cuidado las plantitas, las coloco en el hoyuelo. Y empiezo a ponerle pues de la tierra que traje nueva. Trataba de que no quedara nada de la tierra compacta. Porque como les digo, siento que eso fue lo que dañó las plantas anteriores que se secaron. Y esta vez pues quise como darle más cuidado. A ver si ahora sí se logran bien. Ah, planté esos un simpasuchil anaranjado y amarillo porque esos pues florean bastante y en cualquier temporada quiero plantas que se puedan tener en toda la temporada que estén siempre con florecitas para que pues tenga color la jardinera y ahí estaba excavando toyuelo para poner otra de las matitas y así lo hice en toda la jardinera Y pues este fue el resultado del proyecto de mi jardín, chicas. Eh, compré también esas otras que son Teresita, las conocemos en mi pueblo estas es de color rosita y blancas. Y pues me gustan porque son plantas que no necesitan mucho cuidado. Y no son tan complicadas como otro tipo de plantas. Eh, solo con regarlas y tenerles pues buena tierra. Sé, ellas mismas pueden empezar como a echar la semillita. Y empiezan a nacer muchas más en otras partes de la jardinera. Y este fue mi proyecto del día de hoy chicas. Después me fui a refrescar con una rica margarita de Jamaica. Espero les haya gustado este proyecto y las veo el próximo videito. Bye, hasta la próxima.